Buenos días compañeros, bienvenidos a la sesión del día de hoy, vamos a comenzar la sesión con el tema de experiencias de defensa jurídica de territorio y recursos naturales que será impartida por la maestra Claudia gómez Godoy, a quien le doy la más cordial bienvenida, le agradecemos por supuesto como a, los, a nuestros demás ponentes, compañeros y amigos su solidaridad, su... este su generosidad, porque compañera, colega, pero sobre todo amiga y comprometida con los temas en defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México. Un poquito este, voy a hablar de su semblanza curricular. Claudia Gómez Bodoy es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Litigante, investigadora y defensora en derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos, presas y minerías. Actualmente se integra, es integrante del colectivo de abogados, desde donde acompaña varios procesos de defensa jurídica, entre ellos la defensa de la comunidad de Temacapulí. De, de, de, de, de Temaca Capulí, siempre, siempre me cuesta trabajo. Siempre digo Temaca. Hasta Temaca. ahí. Hasta ahí. <risa> Pero siempre me cuesta trabajo decirlo amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo, la hidroeléctrica Las Cruces y la comunidad indígena de Zacualpán, Zacualpán, en contra de concesiones mineras que se impusieron en su territorio. Es integrante de la Red Mexicana de Afectados de la Minería, Rema y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos. Eh, la maestra Claudia gómez Godoy este, bueno, eh, tiene una experiencia extensísima, no, no deseo este, tomar tiempo de su participación, solamente terminar eh, su presentación por decir que eh, es, eh, tiene varia producción escrita de investigación y de defensa jurídica eh, en estos casos mencionados y en otros que no, que no se contemplan aquí. Lo que demuestra su compromiso y, y bueno, razón por la cual también se encuentra entre nosotros. Muchas gracias Claudia, no sé si Carlos quiere hacer una... un nuevo comentario. ¿no? Yo nada más quería hacer un anuncio, un infocomercial, que es que el día de ayer estuvimos en la presentación de este libro de nuestra querida colega Catherine Erazo, el libro se llama Crítica a la Psicología Social Comunitaria, Reflexión Epistémica con la Inclusión de los Pueblos Originarios, en donde ella en cuatro partes fundamentales, trabaja los conceptos de comunidad y comunalidad, trabaja los conceptos de resistencia de pueblos originarios, hace también hincapié en varios de los tópicos que hoy por hoy en las ciencias sociales venimos eh, trabajando y por supuesto eh, tiene dentro de su núcleo central toda una serie de reflexiones nosótricas del de, eh, doctor Lenkerdor y eh, Además, se incluye en la última parte su diario de campo que realizó en la comunidad de Arteal, que recordarán ustedes, hoy por hoy sufren toda una serie de atropellos eh, derivados de la guerra interna que todavía sufren los pueblos originarios en Chiapas. Es un libro, además, eh, que está editado por la Facultad de Psicología. Ustedes pueden adquirirlo eh, con, directamente con la autora, que se encuentra ahora en el CIAL y o en la Facultad de Psicología de la, de la UNAM, de manera de que bueno, está a disposición, es un libro también que sale más barato que eh, eh, otros medios, eh, no está en medios electrónicos, pero es un libro muy exequible, vale 50 pesos, yo creo que todos podemos adquirirlo y que vale mucho la pena porque es un quehacer de muchos años, eh, derivado de un proyecto PAPIT que dirige actualmente la doctora. Nada más. Pues muy bien, entonces adelante y bienvenida Claudia. Muchas esta gracias. Es tu casa y, y te escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir eh, esta mesa pues, con dos comprometidos investigadores y trabajadores por los derechos de los pueblos indígenas, eh, que además nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, eso siempre es bueno, ¿no? Este, trabajar y estar y compartir pues entre amigos eh, que además han demostrado pues su, su compromiso, su responsabilidad y, y, y también su empeño académico, ¿no? Yo creo que eso, eso es muy, muy, muy valioso de, de este seminario y del de poder compartir, ¿no? Eh, cuando hablamos, bueno, cuando, cuando Claudia me, me sugirió. Eh, que pudiera venir, me decía, ¿de qué, ¿de qué quieres hablar? no ¿Cuál es el, el tema? Y bueno, me, me, me, me proponía hablar de amparo o hablar de las experiencias jurídicas que hay eh, en México, o algunas de las experiencias jurídicas que hay para la defensa del territorio. Finalmente nos, nos decidimos hablar sobre las experiencias, un poco para compartir con ustedes cuál ha sido el avance... Está muy cerquita. ¿Cuál ha sido el avance que han tenido muchos pueblos indígenas en el uso de los instrumentos jurídicos? En el uso de los, de los, esta presentación se las voy a dejar ¿eh? para que eh, no hay ningún problema con eso de compartir. Eh, ¿Cuál es el uso que los pueblos indígenas han, han hecho del derecho? Eh, ¿Y cuáles han sido los resultados de ese uso del derecho a partir de, de sus luchas, sus reivindicaciones? que tienen que ver sobre todo con derechos territoriales, derecho al territorio, tierras, recursos naturales, pero también con otros derechos. ¿no? Eh, yo me voy a centrar sobre todo en las reivindicaciones territoriales, sin dejar de lado pues, que ha habido otro tipo de reivindicaciones jurídicas que los pueblos indígenas han hecho al Estado, a la justicia, eh, que no nos daría tiempo de... De, de platicar ahora, pero que están ahí no? por ejemplo, en la defensa de los derechos políticos por ejemplo, cuando se dio toda la reforma constitucional del 2002 en materia indígena tuvo también una serie de estrategias jurídicas también en, en relación con la defensa de los derechos culturales por ejemplo, ¿no? hay, hay un par de casos que tienen que ver con, con la lengua y los derechos culturales el uso de la lengua en radios comunitarias a los que no, no me dará tiempo de, de platicar pero digamos que sepan ustedes que existen otras, ¿no? También hay alguna alguna jurisprudencia por ahí sobre derechos de las mujeres, pero yo y una, y una vasta jurisprudencia en relación con los derechos que tienen las personas indígenas en lo individual en, en relación con juicios penales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la justicia penal. Esa ese otro, digamos para hacer un, un apartado que ustedes entiendan de, de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de las reivindicaciones territoriales y de las reivindicaciones de tierra, sin dejar de lado que ha habido otras estrategias en la defensa de los derechos indígenas que se han utilizado. ¿no? Y lo primero que me gustaría hacer es eh, un poco decir desde dónde es que nosotros, o, o, o sea, bueno, cuál es el enfoque digamos jurídico a partir del cual se, han, se ha hablado de los derechos de los pueblos indígenas, como para hacer por lo menos cuatro premisas, ¿no? o sea, en cuál es el contexto, uno es el enfoque jurídico, otro es el enfoque de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y el enfoque de conflictividad que se está viviendo en relación con la disputa territorial que se vive en nuestro país eh, en relación con los recursos naturales que impacta a los pueblos indígenas. Y me, me gustaría empezar con, esta, con este enfoque, que es, no es un texto, o digamos, no es un cuadro mío, sino es un cuadro de, de César Rodríguez Garavito, que es un autor colombiano, que dice para entender la relación de los pueblos indígenas con el derecho en relación con sus disputas territoriales hay por lo menos tres enfoques jurídicos no y cada uno de ellos tiene principios distintos y, re, y formas de relacionarse con los pueblos de manera distinta no digamos está el primero que es el integracionismo la asimilación siempre nunca le digo esta palabra porque no me, no me la puedo decir asimilacionismo eh, que dice que, bueno, el principio rector que tiene esta, esta, este enfoque es la asimilar ¿no? O sea, ¿qué tenían que hacer los pueblos indígenas en este enfoque? Pues asimilarse a la sociedad nacional, convertirse en dejar de ser indígenas y volverse sociedad nacional, ¿no? Había una idea de que los pueblos indígenas tarde o temprano tendrían que dejar de ser pueblos indígenas y convertirnos en una sociedad homogénea, ¿no? Es un enfoque en donde el paradigma jurídico es la regulación, en donde no hay una, el modelo de participación no existe, o sea, los pueblos indígenas no participan de la toma de decisiones en relación con sus recursos y sus derechos, lo, el estatus jurídico que tienen los pueblos indígenas es de objeto de política, o sea, todo, todo lo decide el Estado y el Estado dice, nosotros vamos a decidir por los pueblos indígenas qué es lo que tienen que hacer, no son objetos de políticas y digamos, la fuente legal que tiene ese enfoque sería el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, digamos, es el modelo eh, central. Ahí los actores centrales son los gobiernos, o sea, los gobiernos deciden todo por los pueblos indígenas y los pueblos simplemente son eh, depositarios de recursos y quien decide eh, qué es lo mejor para ellos va a ser el Estado. ¿no? Luego hay otro tipo de, de enfoque, que digamos es un enfoque que ha permeado por muchos años la relación del Estado con los pueblos indígenas que es la, de, la que Garavito llama el multiculturalismo neoliberal ¿qué, qué quiere decir este? bueno el principio rector es la participación o pues sea los pueblos indígenas pueden participar de las decisiones que se toman sobre sus recursos y su territorio el paradigma jurídico que ellos proponen es la gobernanza esta, la gobernanza que quiere decir todo se puede regular a partir de acuerdos entre los pueblos y el Estado. Entonces dice: lo, lo, no, no es una cosa de derechos, no, no, hay un, no hay una lucha de clases, no hay una lucha, no hay una disputa por el territorio, sino que simplemente lo único que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa. En esta mesa todos somos iguales, nos ponemos de acuerdo y decidimos qué es, qué es lo mejor para los pueblos indígenas. ¿no? Eh, parte de la falacia de, de pensar que hay una igualdad entre las partes, lo cual no es real. Pero bueno, eso es, ese es lo que ellos proponen. La modalidad de participación es la consulta, es decir, nosotros sí vamos a ir al Estado, va a ir y consultar a los pueblos indígenas cualquier decisión que, tiene, que tenga que ver con su tierra y su territorio, o sus recursos, y digamos, el estatus el, el jurídico que ellos tienen es entre objetos y sujetos de derecho. No son completamente sujetos, pero tampoco es que sean ya objeto. ¿no? El, la fuente legal de esto sería el Convenio 169, en una interpretación débil, y una serie de constituciones multi, multiculturales que se aprobaron en la década de los 90, México la aprobó en 1992, en donde básicamente las constituciones decían los pueblos indígenas tienen derecho y somos una, somos una nación con una composición multicultural, sin derechos. ¿no? Se reconocía que éramos diversos, que éramos plurales, que éramos multiculturales, pero no se le otorgaba a los pueblos indígenas eh, muchos derechos y finalmente la última decisión en el, en el enfoque de la consulta siempre iba a ser siempre la va a tener el Estado, ¿no? siempre va a ser el Estado quien al final decida qué es lo mejor para los pueblos. Aquí podemos, los actores ya son más, están los gobiernos, las Cortes Constitucionales, la Organización Internacional del Trabajo, las empresas transnacionales y los bancos multilaterales. Para todos estos actores, la modalidad de la consulta es, es buena, ¿no? porque finalmente lo que lo que dice es, nos vamos a poner de acuerdo en un espacio en donde va a haber eh, eh, comunidad, donde, donde podemos decidir en conjunto qué es lo mejor para los pueblos indígenas. Y bueno, él propone lo que él llama el multiculturalismo contrahegemónico, en donde el principio rector es la autodeterminación. O sea, ahí quiénes van a decidir, o sea, quiénes son los últimos, o el sujeto que tiene que decidir en relación con qué es lo mejor para la tierra y los recursos naturales y el territorio, son los pueblos indígenas. ¿no? Se, se, se, se considera la autonomía y la libre determinación como el principio rector. El paradigma, que, que tiene este, el paradigma jurídico es la de los derechos colectivos. Eh, la modalidad de participación es el consentimiento, o sea, no, no va a ser suficiente consultar sino que va a ser necesario obtener el consentimiento, Así que quiere decir que los pueblos finalmente pueden decir no o pueden decir sí a determinado proyecto. Esta, las fuentes legales pues sigue siendo el Convenio 169 en una interpretación más fuerte, por supuesto la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y bueno varias, varias jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Colombiana y de algunas Cortes Nacionales. Aquí obviamente hay muchos más actores, ¿no? O sea, están las organizaciones indígenas y las comunidades, las ONGs de derechos humanos, las Cortes, que en, en algunos casos han interpretado de manera eh, eh, pues de avanzada estos derechos, y algunas otras organizaciones de, de Naciones Unidas. ¿no? Eh, Esa es, el primer, ese es el primer, la primera idea que quisiera yo que quedara como... Como establecida, ¿no? O sea, desde donde nosotros queremos, bueno, desde dónde yo quiero hablar, pues desde el multiculturalismo contra hegemónico, o sea, qué tanto es posible a partir de, de nuestra constitución o de las reformas constitucionales que se han vivido en México y, re, y en relación también con la interpretación de, de que la, Corte, la Suprema Corte ha hecho de esos derechos a partir de los casos que pueblos indígenas y comunidades le han presentado, ¿no? La otra, bueno, es, es la reforma constitucional de 2011. Eh, en materia de derechos humanos, en donde la Corte se ha dedicado sobre todo a la interpretación del artículo primero. ¿no? O sea, ha dicho el artículo primero, eh, varios, varios elementos del artículo primero del, del, de, eh, eh, aprobado con esta reforma, en donde ha hablado ampliamente sobre lo que implica el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, la interpretación conforme, el principio por persona. Hay una hay, una, hay una, un desarrollo amplio de estos derechos, ¿no? O de, o de qué, qué se entiende por, por estos derechos. Eh, sin embargo, eso nos ha llevado a una excesiva sofisticación del discurso de los derechos humanos y una tecnificación del juicio de amparo. ¿no? Una cosa que debería de ser bastante sencilla o que podríamos, que tendría que estar al amparo, que tendría que estar eh, al, de, a la disposición de los de los ciudadanos de los pueblos indígenas de las comunidades indígenas y campesinas eh, se ha vuelto como un discurso o como un como una forma de controlar, ¿no? entonces ya solamente hay unas personas que saben mucho de derecho y que y que ellas son las que van a controlar y entonces finalmente este discurso de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas no baja a donde debería de impactar que es en donde están las comunidades que están necesitando este desarrollo de derechos, ¿no? Eh, al mismo tiempo se ha desarrollado muy poco el resto del contenido de los derechos humanos o sea la Corte que, que ha, se ha dedicado a eso y ha desarrollado muy poco, que es que implica los tratados internacionales de derechos humanos o ha desarrollado otros derechos ejemplo ¿no? el derecho a la alimentación, al medio ambiente eh, ¿no? o sea, se ha concentrado demasiado en los principios y muy poco en desarrollar el contenido de los derechos en el caso de los pueblos indígenas todos los casos que se están que se han que sean, este Resuelto por la, por la Suprema Corte tiene que ver con el derecho a la consulta pero hay otros derechos hablemos de, de, de libre determinación hablemos de territorio, hablemos de sistemas normativos, o sea, ese avance que tienen otras cortes como la colombiana la peruana, la ecuatoriana incluso la argentina y la chilena en donde la corte decide sobre los derechos de los pueblos y cómo eso impacta a, al sistema jurídico, cómo hacemos que realmente hablar de un pluralismo jurídico no está, su, no sucede todavía en el caso de la Corte Mexicana y de los jueces mexicanos, que muy puede, se habla muy rápido, díganme, porque luego no me doy cuenta ¿voy bien? Sí. Okay. Eh, básicamente se habla de derecho a la costa, esa es el segundo el, la segunda idea que quisiera yo dejar, y la otra es vivimos un contexto de saqueo de los recursos naturales en donde Vayan a donde vayan, se van a encontrar con conflictos ambientales, muchos de los cuales impactan a los pueblos indígenas que se ven amenazados por estos, esta serie de, de proyectos, que pueden ser proyectos de infraestructura, pero también proyectos extractivos, que impactan a sus derechos, ¿no? eh, que impactan su vida comunitaria, que impactan, eh, incluso en algunas ocasiones implican un desplazamiento, un desalojo de las comunidades de su, de su centro de, de, de vida y cuáles son las implicaciones de esto. ¿no? Entonces, yo les traje aquí, solamente para pasar rapidísimo, cuáles son los proyectos, por ejemplo, del saqueo de oro, eh, muchos de los cuales, si ustedes ven, Guerrero, están en zonas indígenas. ¿no? Los proyectos de plata y cobre, eh, estos son los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, en la parte morada son los pueblos indígenas y los, los otros son los proyectos que… Entonces, bueno, las, las rondas, ¿no? La ronda 1 y la ronda 0, vamos a, casi en la ronda 4, entonces ese mapa está desactualizado y está cada vez creciendo esos, esos proyectos que van a estar en territorios indígenas, ¿no? Este es un cuadro que hizo Víctor Toledo hace algunos años en donde él recuperó de 280 a 300 conflictos ambientales, ¿no? Eso fue en 2015, esto ha ido incrementando, ¿no? Hay otro mapa que hizo Jaime Martínez Veloz, en donde ustedes pueden ver cómo el territorio nacional está eh, salpicado de conflictos ambientales y, pues, eso tiene implicaciones en, en los derechos, ¿no? en, la, en la vida que las comunidades han, han imaginado para sí y en la defensa de sus, de sus propios derechos. ¿no? Mm, esa es la tercera idea. Dije que eran tres. Dije que eran cuatro, pero no eran tres. Eh, la otra bueno entonces ahora continuemos, ¿cuál ha sido el estatus jurídico de los pueblos indígenas en relación, me gustaría un poco avanzar hacia cuáles son los, cuál ha sido eh, la forma en que los pueblos indígenas se han convertido en sujetos de derecho para llegar a hacer esas reivindicaciones jurídicas ¿no? eh, si revisamos por ejemplo la jurisprudencia vamos a encontrar en la quinta época eh que se consideraba que los núcleos de población indígena campesina no eran autoridades. ¿no? Era muy, muy importante que se, se hablase los núcleos de población indígena campesina no son autoridades, ellos no pueden decidir, o sea, es una negación a la autonomía, no pueden decidir nada sobre, en relación con su, con su comunidad. ¿no? Eh, aquí hay otra de la sexta época en donde se nos aclara en el año 1973, o sea, muy recientemente, que los pueblos indígenas no so, no, bueno, dice, no son las personas de la raza indígena, no son incapacitados. ¿no? O sea, esto esto era la forma en que el derecho veía a los pueblos indígenas. O sea, se consideraba en el Código Civil de Chiapas que una causa de incapacidad y, por lo, por lo tanto, sin personalidad jurídica y sin, poder, sin posibilidad de ejercer derechos, era el ser indígena. ¿no? Eso, es, eso no pasó hace mucho, esto es 1973. ¿no? Este, obviamente, eso ya afortunadamente se, se, se quitó de casi todos los códigos civiles de, de los estados, pero hasta hace muy poquito se consideraba que no tenían no solamente no tenían capacidad jurídica, sino que eran incapaces jurídicamente para ejercer derechos y para actuar. ¿no? Eh, aquí hay una, en la séptima época, una, una jurisprudencia que es histórica, se, se, se considera una jurisprudencia histórica, que dice que las comunidades de hecho y de derecho tienen personalidad, ¿no? Ya, ya, ya ahora sí se avanza hacia, hacia, hacia reconocer a las comunidades de hecho, las comunidades, había, hay dos tipos de comunidades agrarias, bueno hay tres, no los ejidos y las comunidades entonces había las comunidades agrarias y las comunidades de hecho que eran comunidades que aunque no tenían el reconocimiento de, como comunidades agrarias, sí tenían como con, con reconocimiento como comunidades de hecho, entonces estas comunidades de hecho son pues comunidades que ya vivían en un estado comunal, pero que no habían tenido el reconocimiento jurídico de, de comunidad agraria. ¿no? Entonces, en, en, esta, en esta jurisprudencia se hace, les, se la recomiendo mucho que la vean, porque es, se hace un recuento de, todo, de cómo ha sido el tratamiento que las comunidades han tenido a lo largo de las constituciones, cómo fueron recogidas en la Constitución del 17, y cómo las leyes han ignorado que antes de existir las comunidades agrarias, como ahora las conocemos, eh, existían otros tipos de comunidades que estaban ahí, ¿no? Desde los, dice la jurisprudencia. Las leyes ignoran que hay condueñazgos rancherías, pueblos, congregaciones y tribus, y son muy son muy pocos los que entienden que había o que existen los pueblos indígenas. ¿no? Eso es en la séptima época, hace muy muy poco también. Eh, bueno, en la octava época se considera que las comunidades indígenas tienen garantía de audiencia. En la novena época, esto ya es hace unos años, en el 2000, en la, cuando, se, cuando se deciden las controversias constitucionales en materia de. de, de, de eh, cuando se deciden las controversias constitucionales en relación con la reforma del 2002 sobre pueblos indígenas, se, eh, hay, se sale, sale una jurisprudencia en relación con estas controversias y los amparos que las comunidades habían presentado en contra de esta reforma, y dice: bueno en eh, la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas eh, los la comunidad indígena carece de interés jurídico para reclamar el juicio de amparo, ese proceso de aprobación ¿no? se les niega otra vez la personalidad a las comunidades y bueno eh, estamos ahora en la décima época ¿no? la décima época en, en jurisprudencia empieza en 2011 con la reforma en derechos humanos y Últimamente pues hay un desarrollo mucho más, mucho más rico en relación con eh, casos que se están planteando, que es lo que me gustaría con lo que me gustaría continuar, a los, a los jueces federales, a los jueces, muchos de, esos, muchos de esos casos han llegado a la Corte en relación con, con los derechos de los pueblos. ¿no? Esto me vamos a saltar para ahorrar un poquito de tiempo bueno dentro de, dentro de las estrategias jurídicas eh, que que, sea, que los pueblos han usado en la defensa de, de sus territorios digamos, yo yo las dividí en tres ¿no? están las jurisdiccionales propiamente dichas o sea las que tienen que ver con acceso a la justicia del Estado, las estrategias preventivas y la declaración de autonomía. ¿no? Entre los jurisdiccionales, pues, digamos, una, una estrategia que está usado de manera recurriente tiene que ver con, la con las controversias constitucionales que se usaron en la Reforma Indígena del 2002 y que, se, que también se usaron hace, hace algunos años por el municipio de Cherán. ¿no? Vamos a hablar un poco de ese caso de exactamente cómo, cómo el municipio de Xerán usó la controversia constitucional en la defensa de sus derechos eh, colectivos. Eh, está el juicio de amparo, de cual vamos a hablar de una variedad. Ah, se ha usado también el juicio de nulidad administrativa, que es un juicio contra actos administrativos, y el caso digamos emblemático del juicio de nulidad administrativa es el que tiene que el que el realizó COPUDA, que es una, es una organización de comunidades oaxaqueñas que presentaron un juicio de nulidad en relación con una veda de agua. ¿no? Eh, se han usado también las acciones colectivas, el caso digamos, emblemático en ese sentido es el, el, el la defensa del maíz en contra del maíz transgénico. Se han usado la vía de los tribunales agrarios, algunas comunidades, por ejemplo, las teóricas en Oaxaca usaron las dos vías, ¿no? la vía del amparo y la vía de los tribunales agrarios. El caso de la sierrita, que es un caso de concesiones mineras, también usó los el, el, el, el tribunales. Y están las estrategias preventivas, ¿no? O sea, algunos pueblos indígenas, comunidades han dicho no necesariamente tenemos que llegar a la, a la justicia, a la jurisdicción eh, y llevarnos sus casos ante un litigio, sino si no podemos hacer acciones preventivas. ¿Como cuáles? Algunas comunidades han hecho estrategias de modificación de sus estatutos comunales en donde hacen una cláusula, en esa cláusula dicen, esta comunidad de Paso de la Reina o esta comunidad de Zacualpa nuestra ¿no? comunidad se considera libre de proyectos extractivos ¿no? libre de minería, libre de presas libre de transgénicos libre de monocultivos, y, esa, y esa, esa esa disposición queda en su, en su reglamento interno ¿no? hay dos tipos de, de reglamentos, ¿no? el reglamento interno que, que corresponde a los ejidos y el Estatuto Comunal, que corresponde a eh, las comunidades ¿no? Entonces, en esas modificaciones, a, a, los pueblos indígenas han pretendido, han buscado proteger su territorio de este tipo de proyectos extractivos. ¿no? Y bueno, la otra, otra forma de defensa de los territorios ha sido la declaración de autonomías. El caso emblemático en este sentido, pues es Cherán. ¿no? Cherán, a partir de un conflicto muy fuerte que tiene con... con con gente que explota el bosque deciden en algún momento bueno, tenían como dos conflictos no una era la explotación excesiva forestal y la otra era el, los grupos de crimen organizado que se habían instalado en su comunidad y que no los dejaban pues como vivir en paz, desarrollarse entonces hace algunos años Cherán dice, bueno ya o sea me imagino que Cherán será en algún momento ya vino Lucero Lucero, ¿se acuerdan de la doctora Lucero Ibarra? y este y y también. Okay. bueno entonces serán digamos es, es emblemático en ese sentido en, el, en relación con el uso de la autonomía como una forma de organización ellos bueno, tendrán ustedes tiempo de seguramente desarrollar todo lo que tiene que ver con la estrategia jurídica que ellos usaron para dejar de ser de hacer sus elecciones por la vía de los partidos políticos y ahora sus elecciones todas son por usos si y costumbres y no es un presidente municipal sino es un consejo de un consejo de gobierno que es el que, que hace las veces de pues como un cabildo que decide sobre lo que es mejor para el municipio no, no me voy a extender en esa porque ustedes van a, a tener a a Orlando aquí que es el abogado que llevó este este caso pero me gustaría solo hablar un poco sobre, sobre lo que salió en relación con, una vez que Cherán se consideró un municipio autónomo, o sea, ya, ya tenía, eso eso seguramente lo van a ver mucho mejor con, con Orlando, que, que llevó el caso, pero digamos, una vez que, que Cherán tenía su declaración de municipio autónomo, eh, en Michoacán se dio una reforma constitucional eh, en materia indígena, una reforma de la constitución estatal, digamos. ¿no? Entonces Cherán dice, bueno, para que esa reforma constitucional se apruebe, Ustedes tienen que consultarme a mí como municipio indígena en relación con es, con esa reforma constitucional. Entonces presentan una controversia constitucional a la Suprema Corte diciendo esto, ¿no? O sea, somos un municipio indígena, tenemos nuestro reconocimiento de municipio indígena que nos dio el Tribunal Electoral, tenemos dos ele dos, dos periodos en donde hemos elegido a nuestro Consejo de Gobierno por esta vía y ustedes al aprobar, ustedes de la dictadura del Estado de Michoacán, al aprobar esa ley nos están violando nuestro derecho a la consulta. Le presentan esta controversia a la Corte, la Corte la admite, entonces la primera, digamos, novedad o la primera cosa que se celebra en ese caso, pues es el hecho de que la admite, ¿no? Porque es, se reconoce que existe un tipo de municipio que es distinto a los, a los municipios, a los, al resto de los municipios del país, que es el municipio indígena. ¿no? O sea, con esa, con esa decisión de admitir la demanda, se reconoce que hay... Un, un actor más de controversia constitucional que es el municipio indígena primera, primera resolución que se toma muy bien por pues por los que estamos en, en el tema por los que estudiamos esto porque decimos es una buena decisión, ¿no? luego la otra es que sí es la vía de la controversia constitucional por la cual ellos pueden pelear el derecho a la consulta ¿no? y que sí es verdad eh, que, que, esa era la, que era la vía correcta ¿no? la controversia la controversia constitucional eh, para los que no son abogados, es una es una, es una una forma de protección de la Constitución que solo la tienen las autoridades. ¿no? O sea, no, nosotros como ciudadanos no podemos ir a pedir controversia constitucional, solamente la tienen las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues los municipios, los congresos, el gobernador, eh, las, las entidades públicas, digamos, ¿no? entidades órganos del Estado son los únicos que pueden ir en controversia. Nosotros como ciudadanos no tenemos esa forma de control de la constitución eh, entonces en ese sentido pues otra novedad fue decir sí, o sea es, en ese, el municipio de Cherán es un actor que puede ir en, en, en, el, en el juicio de controversia constitucional y admite y lo tercero que dijo es efectivamente como municipio y, y más tratándose de un municipio indígena, tienen derecho a la consulta y, y la decisión de la, del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo de aprobar una ley sin consultarles, viola su derecho a la consulta. Tercer elemento, que hasta ahí todos estábamos así como bien. ¿no? O sea, buenísimo, eso es lo que tenía que, para, en nuestro criterio, eso es lo que tenía que hacer la Corte, ¿no? ¿Puedo buscarlo en Internet? No, <risa> no necesariamente. También. Eh, y bueno, lo tercero, que ahí fue donde todo el mundo, así estábamos así como ¡guau! Wow, y de repente uh, Dijo, sí es verdad, se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas porque no hubo un proceso de consulta, pero solamente se va a consultar al municipio de Charán. ¿no? O sea, reconocen que se violó el derecho a la consulta y obviamente eso implicaría pues, a todos los pueblos indígenas de Michoacán, no, no solamente a Charán. Este, este me gusta porque ese es dinero.